que eso fue gente del video, hoy estoy aquí en casco antiguo aquí en Panamá Así que vamos a hacer una broma con mi invitada especial sí. Así que ella también va a hacer reto conmigo, va a hacer broma conmigo Así que espero que le guste el video, denle like, suscríbase aquí está el Instagram de Eyen se llama Eyen, hola Déle una vueltita para los eh? uh, que espero que le el video hoy <risa> ¿Ah? Vaya, la bóveda con tus amigos que se van a abrir los túneles. Yo seguiría. Ya... 2000 años más tarde. Turístico de Cacuantí, o sea, okay. de Panamá. Te invito para que vayas a conocer la roca, aunque sea panameño. Sí. Te voy a decir. Algunos centímetros más tarde. Eso. Como media horita y te media barata. Porque eso está solo un solo polvo. Ah, la, la de barata. ¿La vas a desbaratar? No, no la voy a desbaratar. No, no le gusta, no, no gusta, no gusta que <risa> me hable <risa> así con la mi novia. No, eso, eso es una falta de respeto hermano, me dolió. No, no, te van a desbaratar <risa> mi amor, ¿cómo ¿Te vas conmigo porque vengo a <risa> llegar? Ah, ¿te quieres ir con ella? ¿Te gusta no, mi novia? Tú, tú no, tú como que quieres no. deshacerte. No, <risa> te, no, ¿te gusta mi novia? Te, te viene como que la estás tirando cinta hermano. <risa> no, <y> se <eso risa> me está molestando ella, me está molestando. No, vamos allá. Ah, ¿quieres ir con ella? ¿Tú te vas con ella? No, me no, no, tú te pay con ella, no, tú te vas con ella. No, no, estoy serio, estoy serio vamos vamos ¿Tú qué quieres ir con él? Tú te puedes ir. Yo no me voy a ir si ¿sí? Ahí está. Si usted no, no se mueve. Vete con el man, vete con el man. No me voy para ni un lado, vete ya. No. Ey, ey, ¿qué te pasa aquí? Bueno. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Te quieren la tienda? Suya. Mi amor, vamos a preguntar si aquí venden las cosas. ¿Y qué pasa? Venimos de Perú. Y entonces me dijeron que aquí venden condones artesanales. ¿Cómo? Condones artesanales. ¿No venden? No, es que queríamos una noche de locura, entonces queríamos ver si aquí hay vende condones artesanales para que haya mejor... Mejor golpe, ¿pues usted sabe. Mejor proyección. Mejor proye no hay de esos que son circulitos y que dice Perú, ¿no? Nada. No, nada. No, no, no, no que ya condones que tengan casco antiguo. No, nada. Nada de eso. ¿Seguro? ¿Y uno no sabe dónde venden cordones artesanales? En la farmacia. ¿Cordones artesanales en no, la farmacia? No, no, aquí no, aquí no, aquí, aquí no sepa no. ¿No lo hacen con molas y eso? Nada. ¿No? Nada. ¿Tú crees que yo se lo puedo hacer rico a ella? ¿Usted cree que yo se lo puedo hacer rico a ella? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! <risa> ¡Eh, hey, hermano, hermano, hermano! ¿Tú estás viendo a mi novia o qué? Tú qué? ¿Tú a mi novio, o qué? ¿Tú también? Tú eres loco. Tú viendo a mi novia o qué? Tú eres loco. Tú eres loco. Pues tú viendo a mi novia, hermano. Tú eres loco. Tú eres loco. Tú eres loco qué? que no pague. Yo no doy a nadie. ¿Cómo no? ¿Cómo no si te estoy viendo bien a mi novia? Vámonos. No, no, no. No, yo no voy para ningún lado. Yo no. Yo no voy para ningún lado. Yo no voy para ningún lado. No miren a mami, no miren a mi ya. No miren a mi ya. Bueno. Yo no doy a nadie. Bueno, tú no mido a nadie. A ella ah, tú no invitas a nadie, no hay nadie aquí, no, yo estoy loco, no, yo, no te tocan a nadie pues, no, no te... yo no invito a nadie, ah, yo estoy loco, yo no. estoy loco, yo estoy loco, no, no visto a nadie, ah, bueno, bueno, no, ya, no te voy a, ya, a creer, ya, te voy a creer, bueno, Pues ha vivir comillas, no te quiero ver más viéndola, Ok. Ok. ya, ya Pero si él está por ahí, ¿cómo no me va a pegar a mí? ¿Ah? ¿Le va a pegar? Vele, vaya a pegarle Te van y vienen, ponte te van? Hola, ¿tú no eres el, el muchacho de la vez pasada en la discoteca? no No Te juro que te pareces a uno que estuve uh... en la discoteca la vez pasada El jueves de la semana pasada, ¿no? no, no, no sé no, no, no, no, no. ¿Me equivoqué? Ay, te juro que pensé que eras tú Te lo, te lo juro, man, qué pena, te lo juro, lo siento Discúlpame, qué pena, qué pena ¿Qué Él. Muchísimas Franklin? ¿Quién es él? Él es un amigo que conocí en el la discoteca la semana pasada. ¿Cuándo te hiciste el la discoteca y tú no me avisaste? <risa> el jueves. ¿Ah, ¿Te lo conociste ahí? Sí, me ¿Ah? No <risa> <risa> <risa> A ver, tiene un canal de YouTube. Muchas gracias, <risa> mucho gracias. Amiga, una pregunta. Este, ¿Dónde queda el Parque Herrera? Que estoy perdido. El Parque Herrera. Recto, ajá. Ah, ok, listo. Muchas gracias, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué tú le haces diciendo mi amor a la muchacha? ¿Qué pasó, mi amor? Tú no tienes porque O sea, yo me voy un momento. ¿Qué diciendo a mi amor a la muchacha? ¿Uy, no le hizo nada malo a la pelada? Ah, no. No. Me parece, pues, a mí, iglesia, mi amor. Ah, ya la había siempre la misma pelada. sí. le dije algo malo? ¿Le dije algo malo? A, locales. Ajá. Yo siempre a los niños, yo a las Con mi amor, ajá, te. No me parece. yo, sí, no. atiende tú. Atiende tú, a ti mismo es porque a ya no caso. Habla por la pelada, pues si tú quieres hablar por la pelada. ¿Sí o no? Yo hice algo <risa> bueno, siempre que les haya gustado el video de hoy, aquí con mi hermanita ella la invitada especial del día de hoy, señores, aplausos, aplausos, aplauso, gracias gracias. gracias, gracias, así que suscríbanse a su canal, a mi canal, muchos likes, y síganla en Instagram también ahí, así que, señores, para el próximo video, métete la cámara. Tonight, tonight.